Hola a todos y todas, en este tutorial vamos a ver algunas consideraciones para evaluar el cuestionario. Hacemos clic en el cuestionario y en Administración, Editar cuestionario, observamos las preguntas que contiene. Este cuestionario tenía una pregunta de descripción y dos preguntas más, una de opción múltiple y otra un ensayo. Le asigno cuatro puntos a la Pregunta de opción múltiple y 6A al ensayo. Desde acá puedo modificar el puntaje. Otro punto que quería tratar en este video tutorial es: ¿qué pasa cuando tenemos una pregunta de opción múltiple y dos de las opciones son verdaderas? ¿Cómo asignamos los puntajes? Comencemos probando el cuestionario. Voy a continuar y previsualizarlo. Tenemos cuatro opciones, dos de las cuales son correctas. El puntaje total de la pregunta es dos puntos, pero no solo tiene que marcar las dos correctas, sino que no se tiene que equivocar, porque si no ese puntaje se va a restar. Voy a marcar las dos correctas, que eran la A y la B. Termino el intento, enviar todo y terminar y evalúo el puntaje informa que acerté con un 50% dos puntos sobre dos voy a hacer otra previsualización marco una correcta y una incorrecta terminar intento enviar todo y terminar y acerté una me equivoqué en una entonces el puntaje es cero porque por cada respuesta que me equivoco resta el valor. Ahora vamos a una nueva previsualización. Marco las dos correctas y una incorrecta. Obtuve un punto porque por cada una resta un punto. La última opción es marcar todas y en este caso no tendría que tener ningún punto. cero de dos. ¿Cómo configuramos esta pregunta? Vamos a la pregunta y editar cuestionario. En este lugar observamos la calificación de este cuestionario. También observamos dónde está el valor total del cuestionario. Nos faltaría agregar preguntas para llegar a 10 puntos. Esta pregunta en especial tiene dos puntos. Tiene la consigna y las cuatro respuestas. De esta forma está configurado el, el cuestionario. Completé el enunciado de la pregunta Barajar respuestas, se permiten varias respuestas. La lección 1, si es afirmativa, con un 50%. Retroalimentación, la lección 2, 50% porque era afirmativa. Y la lección 3 y 4, menos 50%. Cualquier consulta seguimos en los foros.